delante del señor, señor. Jehová, arrebatame, Jehová, arrebátame, Jehová, arrebátame, así yo me quiero ir, Jehová, arrébatame, arrebátame así yo me quiero ir. En hoy Elías se fueron sin morir, en hoy Elías se fueron sin morir, fue pues que Jehová se lo llevó de aquí, fue pues que Jehová se lo llevó de aquí, Jehová, arrebatame, Jehová, arrebatame.